en tan solo un estará aquí, seguimos con el contenido que es, Roche R.D. dice que el alfa quiere privar en humilde, ay Dios mío el intérprete de música urbana Roche R.D. continúa su guerra y le mandó un recado al artista urbano del alfa en una presentación artística donde no se supo el lugar ni la fecha el líder de Tingua Guagua dijo que el alfa ahora quiere privar en humilde porque quiere grabar con los del patio ¿Se recuerda que el Alfa está trabajando y colaborando con exponentes de la música urbana dominicana? La última canción que lanzó fue La Mamá de la Mamá, junto con el Cherry Scone. Señores, no sé si, si es personal esto de Roche RD con el Alfa, o si es algo comercial. De cualquier manera, como que eso le está retando a él, pienso yo. Se está viendo como un poco chicle, porque ya Rochi RD ha alcanzado que es lo que tiene que brincar Chaquito ya. Ha alcanzado un, un nivel que él debería enfocarse más en lo de él. Que está haciendo ese comentario, pues no sé si es para llamar la atención, pero no creo, porque él ha acaparado toda la atención con su música, que es la música del barrio, la vivencia. Y todo eso. Yo pienso que debe bajarle un poquito en cuanto al alfa. Deja que el alfa nade lo que quiera nadar. Y usted enfóquese en lo suyo. Porque usted tiene un talento y tiene un poder ahora mismo. En lo guaguaguá. Que eso no es que diga. Entonces usted debe. Debe enfocarse en lo suyo. Soltar un poquito a honguito, Que está medio alocado. Debe hacer la cosa bien. Ya ponerse internacional. ¿Eh? debe ponerse internacional y en cuanto Miami, un, un New York, que se vayan haciendo esos trámites, ¿entiendes? Pero ya cada vez que el alfa dice A ah, viene él por atrás y en un live y esto y que lo otro, entonces eso no se puede. Ya los fanáticos que tienen un poco de cerebro, ya eso como que lo está lo está lo deviando. y es un problema tiene que manejarse mejor señor